ahí está finalmente nuestra entrada que es una photocard me regalaron este, mi código QR que ustedes saben que es la aplicación uno va acumulando puntos hola cómo están nuevamente bienvenidos a mi canal había estado un poco desaparecido porque... bueno han pasado hartas cosas en mi vida pero la cosa es que el día de hoy vamos a ir a ver la película de BTS esta película que se llama Bring the Soul que como muchos sabrán se estrena a nivel internacional como es de costumbre como pasó con Love Yourself, con el concierto y también como pasó con Burn the Stage que lo pudimos ver el año pasado así que ahora vamos camino al cine, me voy a juntar con la maca y les voy a mostrar así como, como lo que les mostré en el mismo video que les mostré en el Burn the Stage cuando fui a ver la película, pero en esta versión de ahora. También al final del video voy a hacer como un pequeño como review así de cómo me pareció, cómo fue mi experiencia en la película y no sé pues eso, eh, últimamente he estado un poco eh, adjetriado con estas cosas de la universidad porque tuve que entregar la tesis y todo, así que ya todo eso por lo menos ya está hecho, está dado, pero sigue siendo, eh, sigo teniendo muchas cosas que hacer. Y estoy tratando de no morir porque estoy caminando por una calle donde están pasando muchos autos y no hay vereda en esta calle, entonces como que no hay forma de caminar bien seguro. Así que. La película que vamos a ver hoy día habla un poco, si no me equivoco, sobre el tour de eh, BTS durante el Love Yourself, porque aún no era Speak Yourself, del Love Yourself en Europa. Eh, básicamente este tour que se hizo por todo el mundo, donde muchos países tuvieron la oportunidad de poder disfrutar de este concierto sé que hay mucha gente de Chile y de Latinoamérica que viajó o que vive en Europa y que pudo ir a los conciertos de Europa entonces yo creo que para esa gente va a ser muy emocionante también poder ver lo que vivieron en ese sentido, así que espero que todos puedan eh, disfrutar mucho esta película y que puedan revivir muchos momentos y los que no pudimos vivir ese momento de estar allá con ellos eh, vivirlo a través de esta pantalla que como ayer dijo Namjoon en un post que subió a Weverse eh, que era como que en el fondo ha pasado un año, pero piensa que en ese año, a pesar de muchas cosas que han pasado, no es suficiente para seguir avanzando aún. Yo voy y voy caminando así como que... ¿eh? Ahora nada, ahora nada, a la nada. Acá llegamos al cine y podrán ver la película que vamos a ver, por Dios santo, Dios mío. Ahí está. Oh, ya se fue. Bueno, aquí está. ¡Bring ya como podrán ver, acá en Corea te da la opción que cuando uno viene al cine puede elegir que tu ticket sea personalizado. Entonces lo que estamos haciendo ahora es eh, imprimir nuestro ticket. Nosotros elegimos la foto con el afiche oficial del evento. Así que vamos a esperar a que salga y les voy a mostrar cómo quedó. Ahí están. Ahí está la primera. Y pueden ver, miren cómo es. Por favor, Maca, muéstranos cómo es. ¡Qué linda! ¿Y cómo es por atrás? ¡Wow! ¡Bring the soul! Ahí está finalmente nuestra entrada que es una photocard ¡Quedó muy bonita! ¡Me gusta! ¡Está muy bacán! ¡Wow! ¡Qué linda! Y ahora está la otra que está acá Si se fijan también uno puede poner un mensaje especial en la eh, entrada y en este caso yo puse eh, las armies de Latinoamérica y BTS corazón así que aquí representing y ahora le vamos a tomar una foto a la maca con Lee Jung-Yol que es su actor favorito de la vida tienes Hola. hambre ¿Ah? tienes hambre sí mucha mucha hambre y qué quieres comer Pizza. La cosa es que como que los cines se pusieron de acuerdo para no poner horarios accesibles para uno Entonces tuvimos que venir a una función que es a las no 9 y media. y media Pero igual estamos cerca de la casa así que vamos a llegar, alcanzamos el metro por lo menos ¿La película cuánto dura? 2 horas si no me equivoco Sí, vamos a así. el metro Así es Antes de entrar a la función vamos a comer esto que es sashimi como con arroz y verdura y un poquito de udon, comida japonesa porque somos japonesas de la más antigua y porque obviamente soy gordo y me encanta comer y siempre hay que comer y después obviamente voy a comprar cabritas porque cine sin cabritas no es cine y obviamente me voy a comprar la bebida afuera porque es más barata, eso ya nos comimos todo muy bien vamos a comprar las cabritas obviamente porque nunca es suficiente un pan pan pan pan esa Estamos pagando Aquí la Maca ya puso la tarjeta Ya. Yes. Y ahora tenemos que esperar a que nos llamen para que nos entreguen ¡La cabrita! Acá están las cabritas y mi jugo que me compré afuera porque es más barato <risa> ¡Qué rata! Y ahora vamos entrando ¿Qué tal? Nada Quiero verlos, quiero verlos ¡Ahí está! Burindo Soul, The Movie. Ahí, eso dice. Ahí, esta es la sala, boye ¿Qué ahí? Sí, 15, 15, 15, 15? ¿Sí? Eh, entramos. Acaba de terminar la función y eh, lo que puedo decir es que es una película que no esperaba que fuera como fue. ¿A qué me refiero? No voy a hacer spoiler, no voy a hablarle de lo que van a ver en la película porque obviamente quiero darle la posibilidad para que todo obviamente también se pueda añadir a sorpresa. Pero lo que sí se puede decir, sin decir spoiler, es que esta película, por lo menos acá en Corea, fue promocionada como que era sobre el tour de Europa. Y en realidad no hablaba solamente del tour de Europa, sino que también hablaba sobre el tour de Love Yourself, pero desde Estados Unidos hasta... Eh, París, que fue como eh, América y Europa Entonces también me gustó mucho eso eh, Hablaron sobre los conciertos tanto en eh, Los Ángeles El concierto en eh, City Cityfall de eh, New York Hablaron también sobre Londres, sobre Ámsterdam Sobre eh, Alemania y sobre París finalmente Oh, se me olvidó decir que eh, flipé mucho en una parte cuando habla Yongi porque menciona un país y el país que menciona como que... Así que, eh, sí, flipé demasiado. Uy, ella, la española, la que flipea. La cosa fue súper bacán porque eh, como que en el fondo lo que eh, siempre estuvieron como haciendo fue poner tanto la música como la performance de ellos, pero también lo que hicieron mucho fue como en el fondo eh, relatar todas las cosas que pasaban atrás de bambalinas que no muchos sabían o no muchos como que se enteraban que, que pasaba por ejemplo una de las cosas que más me sorprendió fue por ejemplo realmente ver lo mucho que eh, eh, ellos BTS eh, como que sufren tanto de dolores como eh, físicos como también de dolores como quizás más de pena de ellos se les vio también muy sentimental pero finalmente siempre sacando adelante y todo lo que hacen, obviamente por nosotros, que es como lo más que, que, que, que se puede rescatar y lo más que, que hacen día a día por hacernos felices. Entonces realmente hay partes de la película donde uno tiende a llorar porque realmente es muy sensible el tema. Eh, hay como dos, tres partes que son así como quiebres fundamentales, que yo diría que son como que realmente uno queda así como... Y eh, otra cosa que también me parece muy como, como importante destacar de la película Es que es una película que eh, eh, está dirigida de una manera De que también muestra muchos lugares muy bonitos Como por ejemplo paisajes, lugares icónicos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces en ese caso Uy, que viene el señor atrás mío En ese caso es una película que realmente vale mucho, mucho la pena ver Porque también te ayuda para eh, servir... Te sirve, perdón, para ayudar a conocer lugares junto a BTS y es lo que también mucha gente hace cuando eh, va a su concierto en otro país. Entonces, realmente es una película que me gustó mucho, dedito para arriba. De hecho, aprovecho de mostrarle al tiro que me regalaron este, mi código QR, que ustedes saben que es la aplicación. Uno va acumulando puntos y después los puede canjear por dinero y por productos. Y gracias a eso, yo en el master pasado, en el último concierto, todo el merchandising que me compré de BTS me salió gratis. Así que cuando les den estos códigos a los discos no los voten, úsenlos porque realmente sirven mucho Salgo con la sensación de que todo el esfuerzo que ellos hacen por nosotros es tan tan grande Que lo que uno en el fondo puede hacer como eh, día a día se ve tan como nada ellos hacen tantas cosas, sufren tanto y son cosas que uno no ve entonces como que realmente uno los ve a ellos como performance como, como dándolo todo siempre pero uno con estas con estas esta, esta películas uno tiene la, como la oportunidad de darse cuenta de que también son humanos que también sufren mucho y que también se esfuerzan demasiado para estar donde están yo creo que eso es la clave de todo obviamente que es como que esto no fue gratuito hay un esfuerzo atrás y que todo esto le ha costado mucho y se puede ver en la película, lo van a poder ver, van a ver, poder ver todo lo que ellos tuvieron que pasar para llegar donde están y si pueden ir a verla y aún están a tiempo de reservar boletos, vayan a verla porque realmente es muy muy bueno. Eh, eso, pues voy a dejar hasta acá este video, espero que estén muy bien eh, Cuídense mucho eh, Ando un poco perdido, lo sé, pero Estoy con hartas cosas Y la verdad tampoco ando así como Con muchas ganas de subir video No, ando triste ni nada, pero como que ando así como Ah, la vida, a que bueno, hacen 40 grados de calor Y tú entenderás que para mí eso es como que mm. Así que eso, pues. nos vemos en el próximo video eh, vayan a ver la película y dejen acá abajo en su comentario de qué ciudad es y a dónde la va a ir a ver pero tratemos siempre de apoyar a BTS así que de verdad si pueden ir a verla al cine vayan a verla porque es muy importante de que los números de BTS de vistas en el cine eh, suban, suban, suban y sean muy altos así que eso, pues, nos vemos, cuídense mucho bye, bye ah, suscríbase y active la campana para que les avise cuando suba video eso, nos vemos, bye, ahora sí